Entonces, parceros, ¿qué se dicen? Bueno, vinimos por acá a un sitio que se llama Rip Hot a probar costillitas tejanas. Estamos con Miguel Ruiz. ¡Miguel, saluda! ¿Qué onda? ¡Qué onda, güey! Estamos en la frontera, estamos en el Paso, Texas. Texas. Y en un restaurante que se llama Rip Hot... Y vinimos a probar las costillitas de cerdo con Miguel. Miguel, saluda. ¿Qué onda? ¿Qué dice Miguel? Miguel viene de Chihuahua del norte de México y entonces nos va a dar su veredicto sobre las costillitas del Rip Hot, no lo recomendaron mucho. Tiene muy buena calificación en ¿eh? Treat Advisor. Tenemos el sol de frente, a dice Rip Hot Burgers. Da, da, da. Ven, para, venimos por las costillitas barbecue Vamos a ver cómo nos va, ahí está el buen Miguel, nos pues abrió la puerta, ahí está súper cool el sitio, bueno acá ya nos trajeron el menú, a ver qué hay, a ver, las cervezas, ok, okay. Entonces... Uno regular, está bien. Dos de ellos. dos Sí. Sí. Hey, vamos a pedir dos cervezas regulares. ¿De cuáles? De esas ultra. De esas ultra regulares. De esas... Percera. ¿Dime? ¿Desas ultra Sí. Ah. <laughs> Yo estoy diciendo cosas, ah, no escucho. Ah, no, se corta. Bueno, acá están las costillitas. Beef Ribs. Baby wrap Beef. Baby, wrap, baby wrap Beef. Ribs. Spar pork pork Ribs. Ok, pero vamos a pedir la proporción que supuestamente hoy son a 3.29. Y okay, bueno, ya nos trajeron la cerveza. Una ultra regular. Vamos a probarla. Miguel, probar la cerveza, a ver qué tal está. Salud. Uh, está rica está muy rica, está bien fría bueno, ya pedimos la promoción de $3.29, esperemos a ver qué nos trae bueno, ya nos llegaron las costillitas de Rip -Hop. Pues, famosísima. esto cuesta $3.29 los miércoles ahí está la cerveza ahí está la de Miguel Se ve muy deliciosa. vamos a ver Voy a probar esto Miguel, me a ver probando ahí a ver cómo nos sale. ¿Cómo sale? Vamos a probar. ¿Qué tal está? Rip Hot. Porque okay. queremos menos comentar ese Trade Advisor. Pero pues vamos a probar. Vamos a echarle bueno. A ver. Por lo menos si huelen delicioso. Corta suavecito. Salsita. Mmm. Eso está más bueno que levantarse tarde. Están buenísimas. Ahora las tú. Están deliciosas. Porque eres de, del norte de México. Mucho así bien. que eres mejor catador que yo. It's gonna be 12 ribs. The half rack is gonna be six ribs. Do you want the half rack instead? Half. Uh, my rack, We can share. Half rack. Yeah, she's here, right? Sure. Okay. okay, okay. Yeah. yeah. Okay. yeah. Okay. I get ready. Ok, bueno, acabamos de pedir esto. Está muy bueno. Entonces, acabamos de pedir el rack completo. Traía, ¿cuántos fue que dijo? ¿22? 12. Entonces, acabamos de pedir medio rack que trae seis para compartir porque oh, está buenísimo. Miguel, Dios. ¿qué tal? ¿Tú qué eres del norte de México? Está, está diferente el sabor allá. Al conocemos como el house okay. pero tiene muy buen muy sabor están como dulcecitas ¿no? Es como como están, uh, están buenísimas y bueno vamos a ver que nos qué pedimos el, el, el medio rack lo vamos a compartir mientras tanto acá les muestro una decoración si sitio sí decor la decoración miren las cortinas son de cuantas de jeep la está muy bueno. vale la pena el trip. Está muy bueno. Esperemos el otro. Bueno, llegaron las costillitas. Okay, Pedimos medio rack, son seis. Esto se ve. Uh. Bueno, tienes que echarle mano, está en el plato limpio. Sí. Eh, bueno, a comer. como nos va? <risa> Está sentado un poquito más dura, ¿no? Bueno. Soy yo. Soy yo. Ya nos acabó las costillitas. Comimos dos. Y la cuenta nos salió por 33.73. 33. Y no está mal. O sea, que en el medio rack costó 8,58 y las dos esper. Ah, no mentiras, el medio rack cuesta 16. O sea, para 2 a 8 dólares, está, está muy bien. O sea, qué rico. Miguel, calificación de 1 a 10, un 9 un 9 si tiene yo le pongo un 9 si me gustaron mucho, están muy buenas y bueno, ese es el rip hop ya vamos a grabar <risa> listo, gracias por ver el video y bueno, dios el like, compartirlo seguirme en Instagram bueno, todo el rollo y bueno, para él les va a subir un par de videos más aquí sobre El Paso Texas gracias por ver, chao bros